como ya hemos estado dando paso a cada intervención de él en la frontera llevando las incidencias de lo que está pasando actualmente en Dajabón nos trae una información haitianos varados esperando por la reapertura vamos a ver Sí, gracias. Nosotros continuamos con más desde la frontera dominico-haitiana en esta ciudad de Dajapón. Vamos a conversar con el señor Francis Witt a raíz de la situación que se ha dado en este cierre de la frontera. Francis, eh, ¿cuál, ¿qué tiempo lleva por tratar de regresar al vecino país de Haití? Bueno, puedo decirte, como que en jefe, por ayudarme, como usted puede decirle, porque hay muchas palabras que no puede entender, no puede, no puede comprender a, a las palabras que Tú, usted me dice. Eh, ¿Usted quiere pasar a Haití? Claro. ¿Cu ¿Cuántos días lleva aquí, esperando? Esperando. Ajá. Bueno, si usted me lleva hoy mismo, me, está ah. mejor para mí. Eh, ¿Cuál es la situación en Haití? ¿Qué le han dicho sus familiares de cómo, cómo está la situación? No, la situación de Haití está muy triste, porque ellos no tienen con qué comer y, y no, no tienen dinero, eh, agua. Me estoy con, con, con todo. Ah, ¿Entendemos? Y, y por ejemplo, está usted aquí a la espera del transporte para poder ir a Haití. Claro, esa que estoy esperando para, para, para, para irme a transportarme para allá. para ver que mi familia cómo está. Porque me deje mi familia sin nada al que, al que está con ellos. Bien, escucharon ustedes eh, parte de lo que, del drama que viven muchos nacionales haitianos, los cuales están varados en esta frontera dominico haitiana a raíz de que la misma se encuentra totalmente cerrada en esta frontera dominico haitiana hay que destacar el gran número de militares el cual está apostado en toda esta zona y también destacar que de acuerdo a las informaciones que manejamos a primera hora es que ya se han registrado algún tipo de manifestaciones algún tipo eh, de, de, de marcha de los manifestantes en el territorio haitiano los cuales repetimos eh, se, la situación varios nacionales haitianos los cuales están varados acá en esta frontera los cuales pretenden regresar al territorio haitiano es toda la información que tengo por el momento yo retorno con ustedes al estudio este es el programa en vivo Eso está bien. Eso es el puente el venezolano el, el chamo sí. pero yo le tengo una recomendación a usted que está ya en terminación de su casa o va a remodelar internamente la cerámica, es lujo.